hola buenos días bienvenidos bienvenida a susurros del papel os traigo un paquetito que acabo de ir a correo a recogerlo que viene de parte de maría de maría de hermanas escraperas de maría y de raquel eh, de hermanas escraperas entonces voy a abrirlo aquí con vosotros veráis eh, son en realidad son unas compritas que ella me hizo en, en que me hizo raquel en alicante de la tienda esta de tema y entonces pues me llamó María y me dijo, Mercedes, como yo sé que vosotros lleváis ya seis meses que no podéis salir allí, si quieres te hago una compra y le dije, bueno, venga, vale. Y entonces pues ella me, me, me hizo una compra en Zanman, que estaban los papeles que eran muy monos y a muy buen precio. y Estaban muy bien, estaban genial. Y entonces... Pues yo le mandé, le, le hice un, un bizum y ella me, me compró por los encarguitos que yo le hice. Entonces voy a abrir el paquete, que es este. ¿Veis? Que está aquí, aunque esto esto no es la compra, esto me lo ha metido ella. Pues voy a ponerla aquí en un lado y lo vemos. ¡Ay, María, María! Y Raquel, y raqué. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí y vamos a ver lo que María... Me ha mandado. Mm, mira, vamos a abrir primero lo que ella me ha mandado, porque esto tiene que ser un regalo de ella. Y viene muy bien envuelto y todo. Mirale el packaging. Qué bonito. María y Raquel las dos, eh. Joroba. Mira qué chulo. Ella me ha hecho este sobrecito que le ha puesto ahí un brillantito. Qué bonito. Y mira. Ay. Mira qué bonito me ha mandado esta japonesa, qué chula Mira. mi espíritu es verdadero y genuino honras en mi esencia al ser verdaderamente tú misma natural y sencilla en tus relaciones revela mi esencia al vivir desde tu corazón siendo genuina y verdadera en tus palabras y acciones vive mi naturaleza y descubre cómo ser realmente tú misma pero es buenísima, ¿eh? preciosa uy mirad que me ha mandado esta tarjetita que lleva esta pincita con una margarita con un brillantito en medio y pone celebrate oh, y aquí pone para mercedes de susurro del papel hola mercedes aquí te mando tu encargo y algunos detallitos que te hemos hecho raquel y yo te mandamos también muchos besos y muchos besos y abrazos con cariño maría y raquel muchas gracias mirad qué tarjeta más mona Qué bonita, está genial, ¿eh? Qué chula María, es que son unas pedazas artistas, ¿eh? Y después mira qué me manda. Me manda un retal de tela de piqué. Qué bonita, ¿eh? Qué alegre para ahora, para la primavera, para el verano. Es chulísima. Muchas gracias. Me gusta un montón. Pero un montón. Qué bonita. Muchas gracias. No tenéis por qué, ¿eh? Que muchísimas gracias. Joroa. La verdad es que hace súper muchísima... Súper, súper, súper ilusión. Pero bueno... Ah, mira, aquí me han mandado otra... y mira los conejos estos. Yo me he quedado con las ganas de, de tener conejitos de estos. Porque... Yo juraría que tenía más cosas. Pero claro, como las tengo repartidas entre aquí y Málaga... Pues no sé si las he dejado en Málaga. Pero vamos, esta creo que yo no compré. Es que no me acuerdo muy bien. Es que... No lo recuerdo muy bien, mira, el packaging con papel Pinocho, qué bonito. Y el conejito, pues lo voy a aprovechar. Estaba loca yo por tener estos conejos. Yo digo bueno, cuando vaya, si nos dejan algún día, iré a Teddy y digo ya lo tendrán puesto en la caja de de todo apelón. Pero vamos, como sigamos así es que no nos vamos a mover aquí. Esto que lo, ah mira, aquí está. Esto que lo voy a a recortar porque, a ver si no me lo cargo esto, porque yo de estos no tengo y tenía uno que eran unas pinzas que eran unas conejitas pero no sé dónde la he metido si me lo ha llevado por qué bonito maría mira chica es que trabaja muy bien ¿eh? mira qué bonita mira qué cajita qué bonita qué bonita maría y Raquel, yo digo María, pero es María y Raquel Qué cosa más chula ¡Uy! ¡Ay, esto lo he visto yo! ¡Ay, oh, qué mono! Mira el fondo ¡Ay, qué bonito! Esto lo he visto yo el otro día A una chica que tú se lo mandaste ¡Ay, puede ser! Ah, sí, sí ¡Ay, lo diré! Mm, mm, no sé qué conde Ay, es Pasión, pasión conde no es eh, eh. la, la tengo aquí además Que la, la, la vi cuando vosotros le mandasteis La, la caja sorpresa Ay eh, Y además que el otro día Hasta la busqué porque Es que no me acuerdo Ay, No me acuerdo de, del nombre nombre ...pero lo vi en su canal que le mandaste y un... ...que le mandaste y un... ...Margarita tenía un cordero blanco como la nieve de enero... ...y ella hace poco comprió, compró compras del Teddy y tal... ...y la estuve viendo... Que, ...que enseñó lo que yo había comprado... ...que decía ella que era novedad... ...y digo yo lo tengo desde el verano pasado... Margarita tenía un cordero. De, ...desde el verano pasado lo tengo yo claro... El, el la tela esa que vendían en Teddy que se puede cortar, se puede lavar, se puede bordar. Y lo enseñó ella. Ay, pero se llama mmm, Pasión Conde, no, no me acuerdo. Eh, qué mala soy yo para los nombres, eh? Para los nombres soy. A ver qué. Uh. Uy. Bueno, pues cuando me acuerdo, os lo diré. Eh, ella se lo mandó y yo lo vi. Y, y, y era chulísimo. Y yo dije: Mira qué graciosa la Exploding Block que han hecho. Bueno, pues no me acuerdo. Pero se llama Conde de Apellido. El, y lo estuve viendo. Mira. Qué graciosa la caja. Mira qué bonita. Es que tienen una inventiva. Y es más, cierra. Mira. Perfecto, ¿eh? Mira. Qué gracioso. Tierra. Vamos, fijaros. Es que es... Vamos, qué chulada. Y las cajitas <ríe> suena Mirad que me ha metido. Me ha metido pomponcito. Qué gracioso. Y me ha metido este caramelito relleno de cristalitos rosas del Teddy. Qué gracioso. Y llena de estrellitas, mirad. Los confetis de estrellitas. Qué chulo. Qué bonito. Muchas gracias, María y Raquel. ¿eh? Muchas gracias. Aquí tenemos otra cajita. Mira que me ha metido. Ay, qué gracioso. Es como de resina y es como un como una etiqueta, pero mira qué gorda es. Es muy chulo. Lleva aquí un corazón en blanca. Qué bonita. Ay, me ha metido una estrellita rellena de confeti de estrellitas Esto yo no, no lo he visto. Qué gracioso. Oh, y después mira me ha metido un montón de estrellita, florecita, mira este un copito de nieve, confeti que gordito el confeti este, mira me han metido perlita, vale de varias clases, mira esta, qué mona, me ha metido un montón, eh, muchas gracias Raquel y María, muchas gracias, qué chulo esto me encanta, qué bonito es. Y después en esta de aquí, jajaja. Ja, ja, mira que me ha mandado huevos de chocolate. qué rico. Esto luego, esto para luego. Que acabo de desayunarme lo menos seis churros. Mira, y la última, qué guay. Mira que me ha mandado. Anda, y me ha mandado bolitas de estas. Estas están rellenas de, de corazón. Estas me encantan. Rellena de bolitas de poliespan. Mira, más florecita. wow Ah, esto es como... Sí, esto también, ¿no? Es confeti. Rosa. Rosa. Plateado. Uy, que se va. Las bolitas, mira esto. Qué confeti más guay. ¡Ay, qué bonita! Esto lo han hecho ella Esto es un brillante con purpurina. ¡Qué guay! Más confeti. ¿Qué confeti más gordo? Ay, mira esta. Que viene como con... Esta la voy me meter aquí porque se quiere ir. Con florecita Qué graciosa. Qué mona. Qué bonita. Me ha metido una cajita con, con rocalla de esta... Cuentecita de esta chiquitita blanca. Me ha metido dos... Dos ojitos. De la suerte, mirad qué bonita. Oye, qué, qué guay. Y después me ha metido de esto. Yo esto esta también he desechado de un collar, lo estoy utilizando para lo para mi mi embellecedor. Oye, estas me gustan mucho. estas no las tenía yo. cúbicas mira otro ojito. De la suerte. Oye, qué bonitas son estas. Estas son como para arriba y un montón de de cuentecitas. Ay, muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, María. Me encanta. Muchas gracias, hermanas scraperas. <risa> Qué chulo. Me gusta. Y la caja es una pasada, ¿eh? Y tiene capacidad, ¿eh? Qué guay. Muy, muy chulo. Esto también lo voy a meter aquí. Para que no se me pierda. Muchas gracias. Me encanta. Qué bien cierra. Es que es ideal. Mira, qué guay, es muy chula, ¿eh? qué bonita está, está súper súper chula, muchas gracias, me encanta. Vamos a abrir otro, mira, que es este, este lo voy a abrir por aquí, bueno, voy a coger las tijeras ay mira me ha mandado una, un, un, un buen sentimiento en, en chino o en japonés y aquí pone la traducción no aquí la pone la traducción en inglés mira amigo amor feliz cumpleaños coraje qué bien qué bonito suceso que es no no sé suceso feliz gracias muy chulo amiga Congratulación. felicidades ay pues nunca había visto qué curioso me gusta qué bonito nunca lo había visto y es curioso eh y después me ha mandado ay mira qué bonito esto que es qué guay ah, es un imán qué guay Historias horribles Magnetic Qué guay, esto me gusta Qué guay, me gusta Qué bonito, eh Y aquí pone algo, pero viene en inglés Y tan chiquitito que hay poquita luz Porque además hoy está nublado Y no se ve muy bien, pero lo traduciré Pero el dibujo, el diseño me gusta, eh Es muy bonito Qué bonito, es, eh! mira muy chulo qué bonito ay ah, mira me ha mandado un abecedario en rojo que también viene con los números y signos de puntuación interrogación exclamación puntos veis está muy bien qué guay esto es de j y anda también tienen abecedarios que con mamá no, que no, no, no, no lo he visto y me han mandado mira esto adhesivos y son como se llaman hay blanco como la nieve de enero Viene en inglés es de cartón es gordo son dai no y yo creo embellecimiento chipboard. eso embellecimiento en cartón para el scrapbooking y mira trae dos marquitos como un táper ovalado otro así alargado esquinera que guay cierre una, una, aquí hay una flor Muy guay Tampoco lo, no los tenía visto Y... Oh, María, cómo no oh, Yo te mato Esto también se lo vi yo a, a esta chica Ay, que no me acuerdo del nombre Me iba a salir se me ha oído otra vez No sé qué conde Ay, mira, qué bonito, por favor, por favor Qué mono A ver si lo puedo quitar sí, Aquí Ay, qué mona a ver, es que he visto antes. aquí. Bueno, de todas maneras, hay que abrirla aquí. Ay, ay, ay, ay, María. Esto es María. Mira, hermanas escraperas, Muchísimas gracias. Mirad, con conejito lleva dentro con cabezas de conejito en rosa. Y mira le ha puesto aquí cascabelito. Qué mona la tarjeta, mira, Hermanas escraperas. Qué chula. Y su código QR. Margarita tenía un cordero blanco como la nieve de enero. Que si lo pinchas con el móvil te lleva a su página. Hacemos así, mira. Se coge, quito, cojo la foto, me pongo encima. Y ahora no sé por qué será por la luz ahora míralo código abrir en youtube es que la luz le da el reflejo y no se abre ve y sale el canal de hermanas scraperas veis <ríe> qué gracioso es que aquí como tiene dorado encima ve no lo puedo hacer porque le da mira se coge la cámara se pone una encima del código ¿Veis? Y aquí te sale el código QR de YouTube Abrir en YouTube Lo abre y te vas directamente al canal Qué gracioso Pues muchas gracias Es chulísimo Me encanta Bueno Y esto es que nos Vamos Mirad qué bolsita De corazón Qué mona Esto aquí nada, eh Y mirad yo, yo. Ay, qué cosita mona. A ver, está para afuera, mujer. Que te voy a presentar. Mira, no me digáis. Mira, qué graciosa. Mira, qué conejita. Preciosa, ¿eh? Monísima. Muchas gracias, de verdad. Que me gusta, me gusta todo, de verdad, Raquel es precioso maría es precioso digo es precioso hermanas <risa> qué bonita me encanta me encanta qué chula yo estoy haciendo también una cosita crochet bueno no me va a salir tan bien pero bueno bueno he hecho unas cuantas pero mira qué bonita es preciosa muchas gracias de verdad las dos ¿eh? qué manos qué bonito qué bonito todo me ha encantado María de verdad Raquel, que es que si vosotros me dijisteis, bueno pues que te vamos a hacer una compra, venga qué tal, y yo os voy a enseñar lo que compré, que esto fue realmente lo que yo compré, mira de la tienda ceman me compraron esta caja, veis, que tiene el pegamento, esto que viene con un celo, es que ya os digo que no veo, que es que no veo nada, eh, y... Aquí tiene. ¿A que me corto? Ay, ay. Y aquí tendrá otro. Estos son, ay, eh, para hacer, para pegar. Esto es foil y el pegamento para poner el foil. Ve y me pillé este. Había más, o sea, había más. Lo diré. Más, más cajitas con diferentes Pero yo qu quiero probar primero Y dije, bueno, pues yo solamente voy a coger una y, y si me va bien, pues ya pensaré En coger alguna que otra más Y esto es de ceman ¿no? Es, es que yo esa tienda, vamos, la desconozco Porque no, no la he visto nunca No sé si se llama, sí, Ciman Mira Yo ya me hago un lío Mira, esta tienda es Ciman o Cimen Veis, y es eso, el foil con el pegamento para aplicarlo en realidad yo lo he pedido a ver si me funciona con la máquina caliente ¿eh? con la máquina de aplicar foil con los troqueles de estas de caliente a ver si vale, porque ya sabéis que no todos los foils pues valen y después pues le cogí, voy a quitar esto de aquí estos papeles que bueno ya la habéis visto porque ella lo ha enseñado en su canal Lola también la ha enseñado en su canal veis mira son estas de papeles y mira el, el precio está aquí y creo que, que son muy bonitos a mí también me gusta mucho el, el brillo ya lo sabéis y entonces como venían con con glitter con foil y con glitter, yo creo que hay alguno que también de momento no veo, pero yo creo que, a ver, este y este por aquí, veis, mira, a ver, si os voy a poner aquí, mira, veis esto es que del pegamento, de pasar el pute, no son muy gorditos pero tampoco están mal, son más bien finitos, ¿eh? mira este que bonito este tiene uno, en, lo del, en los papeles del teddy hay uno... Una letra que tenía aquí. Eh, en los papeles del teddy hay uno que es plateado. Y es igual pero en plateado. Sí, mira este. Qué mono. También hace como aguilla. Este es en rosa. Ya os digo que gordos no son, ¿eh? Por lo menos... Eh, los de foil no son gordos. Mira, este tiene. ¿ves? Tiene glitter y parece así como un revuelto de pintura. ¿Veis? Que tiene glitter. Este lleva lo que es el marco. Este. También lleva foil. Este que lleva las dos ramitas. Este es muy fino. Estos son más gordos, ¿eh? Estos son más gorditos. Mira, este. Este que es como un mármol. Y este sí, Estos son satinados, ¿eh? los demás no, pero estos sí Estos son satinados, este es muy bonito ¿eh? Qué lástima que sea satinado Este no, así también, es satinado En lo oscuro se nota más que en lo claro Él siempre me lo dice El satinado cuando los colores son claros se nota menos Pero lo oscuro, mira qué mármol negro Se nota más Mira qué bonito este rosa este otro mármol rosa este es como el que he enseñado antes pues entonces que trae dos de cada pues debe ser, ¿no? a ver no, de alguno creo yo, ¿no? porque este es como este sí pero después el rosa no lo hemos visto por aquí aquí este es lila no de todos creo, ¿eh? ¿Este como este? No, se parece. Este sí, pues este es muy bonito, ¿eh? Es uno de los que más me ha gustado. Bueno, pues este está genial. Le cogí este, que son tonos rosita. Os lo paso rápidamente. este sería otro que son tonos azules, negros y plata sería otro, mira así como animal print este sería el otro este en tono rosita pero rosita pastelito Este sería el otro, está muy bonito, ¿eh? muy finito, muy fino, muy bonito. ¿eh? Y este que es otra tonalidad de rosa, más más purito. que es el último de lo está en total creo que eran 6 1 2 3, 4 5 y 6 la verdad es que a cual más bonito porque todos son bonitos todos la verdad es que todo bueno ya depende a lo mejor de los colores que más os gusten pero como ilustraciones la verdad es que todos son fantásticos son muy bonitos el papel eh, si os habéis dado cuenta, los primeros son todos. Todos así, son blanditos, no son muy gordos. Son todos con foil. El segundo es gordito, no tiene no tienen foil, pero mirad, son mates. Y ya los grandotes, vamos, los que son tamaño cuartilla, estos sí son un poquito satinados. Tampoco exagerado ¿eh? Yo creo que los del Teddy son mucho más satinados que estos. Bueno, pues. Estas han sido mi, mis compritas y esto todos los detallitos que me han mandado las locatistas que me encantan, la verdad. Muchísimas gracias de verdad, de verdad, de verdad. Que muchísimas gracias. Yo hablo por teléfono y por WhatsApp bastante con con María y, y bueno mmm, me ha encantado todo, todito, todo, todo y esto vamos. Bebé. una maravilla me ha encantado de verdad muchísimas gracias gracias de verdad a las dos de todo corazón de verdad que, que me ha mmm, encantado todo yo cuando he visto la caja digo pero para qué me ha mandado esta caja tan grande si podía haberme mandado un sobrecillo ya está claro y después dijo yo dije yo conociendo a maría digo eh. vamos digo seguro que ella ha metido algo más a maría la conozco personalmente a raquel no la conozco personalmente pero la conozco por maría y maría me conoce a mí por raquel en fin esto es mmm, así espero que os haya gustado todo esto bueno menos lo he comprado que lo compré yo se lo encargué a ella porque ya me dijeron que si quería algo que se lo encargara todo lo demás es trabajo de ella si me queréis dar un like no olvidéis de visitar y pasaros por su canal se llaman hermanas scraperas os dejaré el enlace ellas son maría y raquel raquel y maría indistintamente y hacen unos trabajos súper chulos ¿eh? yo he tenido el gusto de trabajar aquí incluso por ahí en, en mi canal tenéis un vídeo de maría y yo haciendo scrap que mmm, podéis buscarlo y os oh, lo dejaré aquí linkado. Es un directo que hicimos María y yo aquí en mi casa. Que estuvimos haciendo un troquel de Aliexpress que era como una cajita de pañuelo, una bombonera. Y creo que os puede gustar. Un beso para todas, seguís cuidando y nos vemos pronto si Dios quiere. Besos, chao. ¿Padre? ¡Gracias!